El director de la escuela Los Hornes, en el municipio de Villatapia, el profesor Amable Jaque, a las denuncias que en varias ocasiones había hecho sobre la situación que presenta dicho centro educativo. Es una zona sumamente inundada, porque es una zona de arroz, y hemos tenido dificultades con el séptico, y hemos tenido que replantear varias veces los trabajos, pero nos están dando el apoyo desde este mantenimiento escolar y las gestiones que hemos hecho desde nuestra llegada a, esta, a este puesto. Hemos recibido un apoyo masivo. La escuela va a quedar realmente totalmente rehabilitada y estamos trabajando. Mientras que Yajaira Mejía de Mantenimiento Escolar asegura que iniciaron a solucionar los problemas que presenta dicho centro educativo. Los trabajos que vamos a realizar o que venimos realizando desde hace un tiempo aquí en este centro eh, son, son específicamente construcción de filtrantes para eh, solucionar el problema de cámara séptica y que el séptico no se siga lleno en esta ocasión vamos a realizar un trabajo de un filtrante encachado para conectar la cámara séptica y la trampa de grasa hacia ese filtro en cámara Yurel de Jesús NTN Robinson Polanco.